Me dijiste que eras religioso. Cuéntame sí. un poquito de su historia. Tengo hecho santo hace dos años, que a, a partir de, de que muere mi mamá, dos años después me hice santo yo. Ya yo tenía planeado hacerme mi santo. Mi hermana se hizo santo antes que yo. Al año de muerte mi mamá se hizo santo mi hermana. Y de a los dos años me hice santo yo. Para mí, eh, la religión... Eh, y, y la homosexualidad no es que un vínculo, pero ocurre que en la, en la región Yoruba aceptan eh, muy ampliamente homosexualismo. Y hoy por hoy los mejores, los mejores santeros son los homosexuales. Nos caracterizamos por ser buenos en la santería. Y a los dos años de Hacerme Santo para mí fue lo mejor, para mí haber recibido Yemayá en mi vida, que es lo que tengo hecho, fue haberme vuelto la vida. Yo creo que la fe fue lo que me hizo llegar tan lejos. Porque a veces muerto mi mamá, yo no tuve, yo tuve que ir a la casa de frente para que me pasaran, me dieran un cariño a la casa del frente. Sin embargo, la fe... Y yo tenía en la, en la santa para un familiares. Muy... Me hice santo eh, con un señor mayor, que por tiene 74 años. Mi padrino es homosexual. Él fue el que me dio mi primero, mi guerrero, mi loco y a partir de que yo recibí eso, yo me puse a reunir para mi santo, eh, solito, porque a mí nadie me dio nada, y mi padrino me ayudó mucho, yo creo que eh, una persona tan bien escogida como la que yo escogí, no lo hubiera escogido nunca, una persona que me ayudó, una persona que me cobró, no me cobró lo que hoy por hoy vale un Yemayá, una persona que me ha apoyado, que me ha dado cariño, afecto, y la religión, todo está en escoger una buena cuchara. Cuando nosotros decimos una buena cuchara, es escoger la persona adecuada. No escoger por escoger, es escoger a una persona buena, una persona que te va a ayudar, que te va a ayudar porque te quiere. Porque te quiere ayudar, no porque te quiere por el dinero. Una persona que me apoyó, que ha sido un padre, un amigo, un hermano, ha sido una familia. Eh, así ha, ha sido todo, ha sido un padre, un confesor, ha sido todo. Y yo por hoy sigue, lo sigue siendo. Es un padrino, para qué hablar de eso. Eh, es homosexual también, me apoya. Es lo que siempre quiere que yo, yo lleve una vida correcta, una vida decente, una vida seria. Y yo soy un poco fuera del plato. Pero no sé reconocer que hay momentos que hay que ser una persona eh, correcto, una persona eh, sin, lea, ah, sin tanto eh, eh, sin tanta pajarería tratar de llevar una vida lo más adecuada posible para la sociedad para el mundo como santero uno debe llevar una vida lo más adecuada posible para las personas. A veces en, cuando vas a algún lugar que te gusta, tú te, te sueltas, pero para los vecinos, para, para la familia, tratar de ser lo más correcto, lo más que uno pueda.